Hola chicos, vamos a hacer un ejercicio de planos acotados. En este caso es una de las aplicaciones más importantes del sistema, que son los planos topográficos. Aquí tenemos un ejemplo de un plano topográfico en el que están representadas una serie de curvas que, como ya sabéis, se llaman curvas de nivel. Cada una de esas curvas lo que representa son los puntos que están a una misma altura en un terreno es una forma de representar el relieve de un terreno natural de forma que si seguimos por ejemplo esta línea que marca el número 20 todos los puntos que están en esta línea están a 20 metros de altura sobre el nivel del mar por ejemplo la siguiente curva que tenemos por aquí Habrá que ver normalmente los números que indica el plano para saber cuál es la diferencia de cotas entre curvas. En este plano la diferencia de cotas es de un metro, porque aquí tenemos el, el número 25. Aquí hay cuatro, cuatro líneas, cuatro curvas entre el 20 y el 25, así que esta línea es la 21, esta es la cota 22, esta es la cota 23, esta es la 24 y esta la 25 hacia aquí continúa subiendo el terreno, 26, 27, 28, 29 y 30. Normalmente en los planos topográficos vamos a ver algunas líneas eh, marcadas más gruesas o en otro color, para, mmm, por ejemplo, cada 5 pues cada metros, como en este caso, un poco para, para darle un poco más de variedad visual al plano y poder distinguir mejor dónde están las principales alturas o las principales cotas. Si nos vamos fijando en, en los diferentes números, vamos dándonos cuenta de, o imaginándonos de cómo qué forma tiene este terreno. Vamos viendo que en esta zona de 30, estos, esta zona está más alta. Esto es como una pequeña elevación del terreno. Por aquí, si nos fijamos, hay un 18,5, un 19. Quiere decir que esta zona es como un pequeño valle, está más bajo. Y hacia esta zona vamos a mirar qué sucede aquí tenemos un 25 por lo tanto el terreno vuelve a subir hacia aquí otra vez y aquí hay otra otra elevación así que son dos pequeñas elevaciones y aquí esta zona más baja un valle ya nos vamos dando cuenta de qué forma tiene el terreno lo que vamos a hacer ahora es trazar un perfil de este terreno un perfil de este terreno es darle un corte al terreno con un plano vertical y dibujar ...la sección que, que produce ese plano en el terreno. Vamos a ver un ejemplo con este plano. Este plano vertical lo tenemos representado por su traza. Y vemos que va produciendo secciones en todas las curvas por aquí abajo. En cada una de estas curvas va produciendo, se va, va produciendo una intersección con cada una de ellas... Y en eso es lo que, en lo que nos vamos a fijar, en los puntos de intersección de ese plano de corte con cada una de esas, de esas curvas de nivel. Vamos a trazar el, ese corte que se llama perfil, perfil topográfico. Trazamos eh, un dibujo, normalmente lo hacemos aparte, lo vamos a hacer aquí abajo, el dibujo del perfil, para, para que quede más, más limpio el dibujo, no lo hacemos aquí encima. Trazamos un plano base, que es esta misma línea, aquí más abajo. Sobre este plano base, que va a ser nuestro, nuestro plano horizontal sobre el que vamos a ir levantando, a partir de aquí vamos a empezar a, a, a levantar planos horizontales, líneas que van a representar cada una de las cotas que tenemos en el, en el plano topográfico. Tenemos que fijarnos ahora eh, en la escala. A la que está este plano, en este caso está a escala 1,500. Y yo lo que quiero es primero trazar paralelas al plano base cada, cada metro, a distancias de un metro, cotas de un metro, porque aquí las curvas de nivel las tenemos cada metro. Así que voy a representar una línea paralela a esta base a un metro de distancia, pero un metro de distancia a escala. ¿Cuánto tiene que medir esa distancia de un metro, de, de un metro a escala? Pues fijándome en esta en estas dimensiones que tengo aquí, en esta escala 1.500. La escala 1.500, recordamos que significa que cada unidad del dibujo representa 500 unidades de la realidad. Cada milímetro en el dibujo son 500 milímetros en la realidad. Así que, mmm, con esta relación, si un milímetro del dibujo representa 500 milímetros de la realidad, dos milímetros del dibujo representan mil milímetros en la realidad. Mil milímetros, o sea, un metro. Pues aquí ya tengo la relación que estoy buscando 2 milímetros en mi dibujo serán un metro en la realidad así que hago paralelas cada 2 milímetros y eso en la realidad será un metro cada uno de esos espacios trazo paralelas unas cuantas ahora ahora ahora vamos a ver cuántas hay que hacer cada dos milímetros la de abajo de todo va a representar el nivel más bajo no necesito poner el cero aquí Puedo simplemente quedarme con el punto más bajo, fijándome bien en el plano. De todas estas curvas, ¿cuál va a ser la, la que va a estar más abajo de todo? Bueno, pues me fijo en este punto, que es la depresión que tengo aquí en, en el plano, la, la mayor el punto más bajo. Y ahí marca un 18,5. Un 18,5 significa que la siguiente curva de nivel ya es un 19 así que la curva de nivel más baja que me voy a encontrar con mi plano va a ser 19 metros de cota pues me voy a coger el, el, el, el anterior 18 por ejemplo voy a coger este plano base como la cota 18 eh, este plano base va a ser la cota 18 vale y ahora lo que hago es mmm, por cada una de las intersecciones de, del plano con las curvas de nivel bajo una vertical, bajo perpendiculares a mi plano de cota 18 vale, voy buscando cada una de las intersecciones donde va cortando el plano a cada curva de nivel va a ser una vertical así, por aquí, en, la de, en, la, en esta cota de 19, esta es la de 20, 21, 22 y hasta el final, hasta el final del plano bajo todas las, las verticales eh, y ahora tengo que buscar aquí puntos para ir dibujando el perfil mm, voy a ponerle los números a cada, de cota a cada uno de estos planos no voy a ponerlo en todos porque si no no me van a caber voy a ponerlo cada dos eh, voy a poner 20 metros 22, 24, 26, 28, 30 estas son las altitud, las alturas la altitud en metros de cada uno de estos planos y ahora tengo que ir buscando cada uno de estos cortes ¿Qué, qué cota tiene. Este primer corte, este punto está en la cota 25. Pues voy a buscar aquí la cota 25 y ahí voy a tener ese punto. El siguiente corte está en la cota 26, bajo hasta la cota 26. El siguiente punto está en la 27, bajo hasta la 27. Y voy a ir trazando un perfil. Voy, voy a ir uniendo esos puntos que voy encontrando. Este es el 28, este está en la cota 29... Este vuelve a estar en la cota 29, vale, la 30 ya no la está cortando a mi plano. Ahora baja hacia la, hacia la 28, 27, 26, 25, aquí tengo otra vez la cota 25, 24, por aquí va bajando, esta es la cota 20, aquí está el 20, baja al 19, 19 y vuelve a subir por aquí otra vez los cortes, lo, vamos buscando los puntos y así tenemos el dibujo de nuestro perfil. En principio nos va a salir una línea quebrada aquí sale plano aquí también sale plano y aquí sale plano pero el terreno natural ya nos vamos a imaginar que no es así en esta zona de aquí no es no es completamente plano sino que habrá un, un pequeño montículo que no llega al 30 pues lo que vamos a hacer al final es suavizar hacer una línea un poco más suave de forma que el dibujo definitivo va a ser así aquí en esta zona por ejemplo lo que hacemos es trazar nos lo imaginamos a mano alzada, no sabemos exactamente cómo es, pero más o menos va a ser una curva, un pequeño montículo que no va a llegar a tocar la cota 30. Aquí en la zona de depresión hacemos lo mismo, una pequeña curva y en esta zona que es este, corresponde a esta zona de aquí alta, hacemos otra pequeña curva sin que llegue a tocar al, al nivel de arriba que es el, en este caso es el 28. Y así está nuestro perfil terminado, estamos representando... El, la forma que tiene el terreno en, siguiendo esa línea que me indica el corte que hemos dado con el plano. Y está nuestro perfil topográfico finalizado.